enterrarlo señores señores este es un programa aparte cuando nos vamos a la pausa señores tenemos un artista invitado un talento urbano nuevo eh, de, de paquete eh, aquí está con nosotros Chino Black chino negro desde de, de la sultana del de este tenible desde de la sultana delte chino no, black la eh. que está chinado que es lo, ustedes ¿Qué ustedes ¿Qué ¿Qué lo te, bien, que ustedes bien, dicen hoy sí lo que te digo bien que es lo que es chino enfócalo enfócalo bien es un chino sí. enfócalo bien llegó papi juan en la cámara eso no es que diga que hay que poncharle rápido y no poner para el suelo que es lo que tenemos que lo que tenemos papi juan que es lo que chino black veo ahí que tiene un, un talento bacano que tú tu... eres del este verdad ya los míos no están lentos, están sí. es talento es tan rápido está rápido una vaina acelerada talento está rápido más para allá más para allá que lo <na> que, que tenemos tan flojo estos muchachos erm pero monta y no estoy aquí que tranquilo tan flojo ¿Tú eres de allá, de, de San Pedro, no, no lo de la No, no, Querol, no, no, no, no, no, no, espérate. Llegaste tarde y está montando presión. <risa> oh, ¿Y cómo es? Estás tranquilo porque tú te, estamos tú te estamos pasando la mano. La joven te está mirando de arriba abajo. Para ahorita <risa> soltarte los tuyos. Los, los códigos, los códigos. Háblame del Este, la gente mía del Este. El Este está bien, el Este está frío, eso está tope allá. Está todo ¿Qué ¿tú quieres saber del Este? Que los talentos de allá son apoyados, sí o no, la gente... Eh, los empresarios apoyan los talentos, ustedes. ¿Qué te digo, como mira, te voy a decir. Eh, no me gagué. Tú sabes no que cagué, siempre vamos. hay un, un Un refrán que dicen que, que nadie es profeta en su tierra. Ya. Yo te puedo decir que yo soy profeta en mi tierra porque he sentido todo el cariño y el apoyo de toda mi gente. Bien, bien, bien. Mi gente, bien, nunca, bien. Mi gente nunca me han dado la espalda. Siempre que lo he necesitado, siempre han estado ahí dándome el, eh, ese espaldarazo y el apoyo todo el tiempo. Ya. ¿Qué? ¿Crabaste con Vaquero? te está diciendo que, que, que, que, que, bueno, que te han dado yo, el que, apoyo. Anerrá Ane es duro. Nerra, que es de, de, de aquellos tiempos. De, de ¿no? ah, ¿no? ah, Pero vaquero, sí. vaquero. Está, incluso eh, Anerrá es uno de los, de los tigres de aquellos tiempos. Que está apoyando Pionero. Pionero. más Pionero. a la nueva generación. Y vaquero. Pero ya Espérame. yo le dije a él quién es que está apoyando. Y él sigue con lo mismo. Óyeme. Me fue a la vuelta, pues tú me metiste ese sí, hombre. ¿eh? ¿Por qué ¿Por tú, tú no me dejas de hablar, me ¿Por qué eh? no, no, no, no me dejas preguntarte nada? No, no, pero es familia tuya. porque ahí está ahí, ahí? metido, tiro. uno de los pioneros, es lo que más duro, apoya duro. allá. Real que sí, sí. Duro, Anerra. De aquellos tiempos, de los viejos. Exacto, todos los viejos de esa, exacto, de los los viejos tiempo, de esa gente. Anerra claro. es uno de los que. Uno no el único ahora mismo, que es el que está sacando la cara y ayudando a, lo, a los tigres y los chamaquitos. Usted venga, que usted tiene talento, que vamos a ayudar. ¿Qué tiempo tiene Chino Black en, en la música? Bueno, mi hermano, yo tengo alrededor de... Reguindado ¿Cuál? al títano, profesionalmente. no. Profesionalmente. No, no, no. Ok, ok, profesionalmente. <risa> trabajando <risa> trabajando, trabajando ya profesionalmente. Si estoy viendo que anda con una gente dura, los Reyes Mundiales. Sí, sí. Es profesionalmente está Exacto. Yo, te, yo tengo trabajando ya profesionalmente alrededor de dos años y pico tres. Ya Dos años ver, y pico tres. Estamos trabajando de la mano yeah, con Contacto Record, Bombón Production también. Hey, Bombón. Ya tú puedes saber con quién es que estamos ya, trabajando. No, ya, bonbon, Contacto Record, Bombón Production, Bombón de pinga ya, ¿no, verdad? Ya. Ah, que tú andas ahí con el coro que anda con, con, con Anerra, ¿eh? Exacto. Porque Anerra estaba aquí no, ayer. No, son, y, ya están tirados con Ya están tirados. Ya los tienen de aquí. Mira. Eh, Veo un video, ese video tuyo ahí. Ay, pero vamos a darle sonido a eso. Estamos controlando el juego oh. Checa como esta noche la disco se prende en fuego. fuego Llamen al 911 o a los bomberos Las manos del DJ que ya están cogiendo fuego Y los Tigers de Tecoro estamos controlando el juego ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ey! Pero este muchacho tiene talento ¡Fuego! ¡Fuego! Ya yo te dije que no está lento, está rápido. Ya que tú te que está todo rápido, ¿qué proyecto tú tienes ahora en el ámbito de tu música? Bueno, tenemos ahora mismo un tema que vamos a entrenar el próximo domingo, no este, el próximo domingo 18, un tema que se titula eh, Semenea. Lo estrenamos con todo y video mi canal de YouTube. Quiero invitarlo a todos que se suscriban a mi canal de YouTube, Chino Black Indetenible. Un video con un concepto, una vaina durísima. Lo invito a verlo. No, no pueden perderse. Lo. Suscríbanse a mi canal, Chino Black Indetenible. ¿Cuál es tu fuerte en la música urbana? Sabes que la música urbana se deriva de, de, de varios varios pues ritmos. Yo, yo yo soy un artista. Yo como te hago un dembow, te hago un rap, te hago un trap, con, te hago cualquier el. tipo de... de de música ponga urbana. huevo, pero tú le das como quieras, ¿verdad? No, porque tú sabes que uno siempre se, se, se porta bien. Uno siempre trata de hacerlo bien. De hacerlo mejor. ¿Me entiendes? Cuando tú le pones empeño a la cosa, aunque te salga mal, pero no 100%, te va a salir un 50, un 70, un 30, pero no 100% mal. ¿Por qué? Porque le pusiste amor, carácter y empeño. Ahora, si tú haces la cosa tirado, tú sabes que te va a salir mal. Claro, claro. Eh, un artista de estos que están pegados ahora que te inspira, que te gustaría grabar con él. Dime uno solo. No, ¿qué te digo? Yo de, de, de grabar grabaría con, con todo el que esté dispuesto a trabajar, porque yo lo que soy un trabajador, yo vine aquí a trabajar. ¿Me entiendes? No tiene estoy... uno que esté inspirado, como que te metiste la música, pues la música de fulano. No tiene ese. Ah, pues tú... tú si una, tú supieras, mira, mira, con mira, mira. Aparte, con el, con el arte se nace. Yeah. Por hay uno que uno se inspira de chamaquito, no fulano, mira, don bueno, Uman, que, ya okay. cuando cuando yo empecé, cuando a mí me empezó a gustar ya la música urbana, que yo dije, coño, los tigres también, tú sabes que en ese tiempo los tigres de aquí no estaban como ahora, los lo, lo, lápiz, su gente, anerrar, uh -huh. te estoy hablando del 2002. 2003, 2004, cuando Yankee con la gasolina, Barrio Fino. O sea, ah, que sí, nada sí, más sí. escuchábamos en esos tiempos lo de aquel lado, los boricuas. Claro, claro. ¿Me entiende? Eso, te, eso te inspiró. Hombre, los Huisin y Yandel y su gente. Y, y esa es mi inspiración. De ahí yo dije, quiero ser como esos tigres. Pero también, y cuando salió No Me de Cotora, de Tu Pueblo, ¿también no te inspiró? Ese, ese coro... Es duro de mi hermano Anesra. Pero tú estás debiéndote mucho. Ya conténtale a él porque estoy viendo como que no, no, no está muy encantado. ¿Qué es lo que pasa bro, vaquero? con Vaquerón? Y Vaquerón está ese, ¿qué, lo, qué, lo ese coro que tú cantaste sí. ahora mismo de nombre de Cotorre, duro de mi hermano Anesra. Real. Sí. <risa> ande, ya, Yo es de San Pedro Vaquerona. Ese, ese, ese coro fue Escritura ah, de Anesra. Ande, ya, Lleva sé de la, la pata que tú no, no, no, coges. Eso eh, lo dijo Héctor El Fadel en un disco en una tiradera ¿También? para como mal. ¿Y qué es lo realidad? que está pasando, amable? Sí. ¿eh? Hay que buscarlo eso. Por una tiradera para mamar. Héctor el Fadel dijo también, esa frase, también. esa palabra. Sí, real. Tú eres la cara de San Pedro. La nueva mismo. cara de SPM real, el que está representando. Veo que hay un ahí con el hombre aquel. Tú sabes que mucha gente me dice. Tú. Tú eres la nueva cara de San Pedro, pero no vive en San Pedro, lo digo, lo que pasa es que para yo representar a San Pedro tengo que salir. Si me quedo ah, adentro no represento. No, no vive, no vive en San Pedro. Estamos estamos metidos en Santo Domingo, estamos en la capital porque estamos lo ah, que estamos buscando no es la expansión piste. para poder representar a claro, San Pedro. No, bien, porque si bien. me quedo allá no voy a representar. Chino negro, el Chino Black, el indetenible. El indetenible. ya. Eh, está rápido, no talento. No talento, está, eh, está rápido. Eh, un placer nosotros tenerte aquí. Este programa que se ha caracterizado es porque de aquí salen pegados. Claro. Tuve contigo, sí. va a correr la misma suerte que te va a pegar. Y que el te señor señor te estamos pucha, grabados amén. para cuando te cotizan los parties, seguir de ideito. <ríe> a Maico, claro. que, que guay de no, talento Vas a tus redes de sociales, la compañía, los contactos, para cualquier pari clandestino aquí. Tú sabes que te llaman, eh, fulano. Contacto récord, contacto récord, la compañía. Nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, Contacto Récord, mis redes sociales, Chino Black Indetenible. Dígase Instagram, Facebook y mi canal de YouTube. Que lo invito a suscribirse a mi canal de YouTube para que vean el video que venimos este domingo ¡Ya! 18, que justo! es una vaina. Eh, ya eh, tú no chavo. es chino, es chino rápido, ya, eh, es rápido, eh, es fácil. No no Señores, es. Eh, eh, nosotros siempre apoyamos lo que es el talento aquí. Y del este SPM tan lindo eso por sí. allá yo voy siempre por ahí que decirme porque yo no sé con, ni cuando entramos ni cuando salimos yo soy de aquí yo sí. tú entiendes pero siempre apoyando lo, lo que es nuevo talento los artistas la gente equivocado oye hoy ponlo por otro chino el chino a y la bocina señores que pasa, es que, es que yo ahí que está vacina. para que usted lo ah, siga Dios, muchas, Dios, gracias, Dios, Dios. Blanc, muchas gracias Chino muchas gracias y vemos que hay talento, claro hay talento, muchas gracias siempre vamos a estar abiertos a todos los gracias, jóvenes, gracias a ustedes, antes de, de, de, de culminar, quiero invitarlos también a que vayan a mi canal de YouTube a ver un video que tengo por Liro Charles Sofo, que tiene más de medio millón de views en mi, en mi canal, que también está acelerado, se titula Enterrarlo, pero una vaina psicópata, ya así es, ahí está, denle ahí a la campanita para que se suscriban a Enterrarla, ya, <risa>